Límites direccionales. Sea f una función con dominio en el conjunto D contenido en el espacio Rn y codominio Rm. Consideremos x sub 0 un elemento del interior de D. Y u perteneciente a Rn menos el vector 0. El límite direccional de f en x sub 0 en la dirección u es el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h por u, donde h es elemento del conjunto de los reales. Recordemos que, en el conjunto de los reales, para obtener el límite solo basta con aproximarnos por la derecha y la izquierda a x sub 0. Sin embargo, al analizar funciones en Rn con n mayor a 1, ya no solo poseemos una dirección para aproximarnos a un punto, sino que tenemos una infinidad de ellas. Veamos un teorema relacionado con las derivadas direccionales. El teorema dice, si existe el límite de f en x sub 0, entonces existen todos los límites direccionales y son iguales. Pero, ¿qué significa que para cualquier dirección el límite exista y sea el mismo? Considera la función f que va de r2 a r dada por f de x, y igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Podemos notar que la función tiene el límite en 0,0 y de hecho el límite vale 0. Considera el vector director en r2 como u igual a 1,0 y el plano en R3 que contiene a U y es ortogonal al plano XY. La intersección del plano anterior y la superficie dada por F es una curva, y sobre esta curva nos aproximamos al punto en el que queremos conocer el límite, comprobando que el límite direccional en la dirección U converge a cero. Puedes observar que por cualquier dirección que te aproximes a 0,0 el límite direccional es 0. Ahora nos preguntamos, ¿se vale el regreso del teorema? Y la respuesta es no. Considera la función característica g que va de R2 a R de la curva y igual a x al cuadrado. Observa ahora cómo para toda dirección la curva amarilla siempre converge a 0 cuando tomamos el límite en 0,0. Pero, al aproximarnos a 0,0 sobre la curva dada por y igual a x al cuadrado, el límite resulta 1. Debido a esto, la función no tiene límite en 0,0. Sabiendo lo anterior, no caigas en el error de querer probar la existencia de un límite utilizando que todos los límites direccionales existen y valen lo mismo. Ahora considera la función f de x, y igual a x por y entre x al cuadrado más y al cuadrado y toma los vectores directores u igual a 1,0 y v igual a 1,1 para ver el límite en x sub 0 igual a 0,0. Vemos que para u se tiene que el límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en x sub 0 más h por u es igual a 0. Mientras que para v se tiene que el límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en x sub 0 más h por v es igual a un medio. Con lo que podemos concluir que el límite de f en 0,0 no existe. Finalmente, ¿podemos usar los límites direccionales si x sub 0 está en la frontera del dominio?